Vamos Teso, el trapecuala, el sombrero, para el guaranche de suela, mi alta no es primero, para el chicharro que torena, en San Miguel que gorro a pan, para el tamarito y muala, sabemos que hay esta mata. Bonito es el río Balsas, con sus barcos de madera, ahí le pase la noche, santa y acariciando la buena. Pero lo apas dice que tiene derecho. Me gusta ver los caimanes, muy tempranitos en el río. Me gusta la resolana porque también sienten frío. Yo soy puro calentano y no se me arruga el cuero. Adiós, paisano.